Eh, no, puntualmente a las 12 del mediodía, sí, puntualmente a las 12 del mediodía de este viernes 19 de agosto y tenemos que hablar de esto porque se llega el Hacker Fem y para hablar un poquito más está con nosotros Ari Ramírez, ella es encargada del área de comunicación en la ONG TEDIC y ya nos va a estar saludando. Hola Ari, ¿cómo estás? Bienvenida al Ataque. Hola, cómo están? Un gusto. Un gusto también estar charlando contigo. Qué gusto. La fiesta de las mujeres dentro de lo que es el mundo tecnológico. Comentanos un poco en esta edición 2022 que se viene con el Hacker Fem. Sí, estamos muy emocionadas. Primero que nada, gracias por el espacio. Claro que sí. Eh, contarles que esta es la cuarta edición sí. de la Hacker ¡Ah! Ahora que volvimos a la presencialidad, por suerte, uh -huh. empezó ayer con unos talleres intensivos de podcast. Sí. Se va a realizar la fiesta hacker desde las 19.30 horas en las oficinas de TEDx. Sí. Que es, quedan en 15 de agosto, 8.23, casi un maitá. Eh, vamos a estar ahí compartiendo música y, y espacio con no solo mujeres, sino todas las personas que quieran eh, participar de este espacio de networking para hablar lo que es eh, el acceso y eh, la participación dentro del mundo de la tecnología hoy en día en Paraguay. Totalmente. Mañana, con, sí, perdón, perdón. No, no, no. Mañana, mañana continuamos con, con una feria uh -huh. y charlas relámpago sí. eh, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche más o menos y siempre música y bebidas y cosas así. Bueno, qué lindo, Ari, poder hablar acerca de este gran evento que se viene mañana. Entonces, esta feria, en una feria donde van a estar también expuestos sus productos eh, hechos por mujeres. Contame un poco qué tipo de productos se van a encontrar en esta feria. Sí, eh, la, la idea principal de, de, de este evento es que todos los talleres y la feria sean eh, hechos por mujeres. Entonces, si bien la participación es abierta a todo el público... Queremos dar este espacio a las mujeres justamente porque creemos que hay una desigualdad en el acceso eh, a estos puestos de tecnología y a, a los puestos en general, ¿verdad? Eh, y con respecto a la feria, van a encontrar desde, no sé, los productos que, que venden organizaciones compañeras, eh, remera, tuchera, bordados, sí. cosas así. Bueno, qué... Una bien? variedad. Qué lindo, qué lindo Ari, porque en serio las mujeres tenemos que demostrar nuestro empoderamiento hace un tiempito que venimos alzando la voz, qué lindo poder incursionar también de repente en áreas donde anteriormente no estábamos incursionando y bueno, hoy por hoy ya acaparando todos los lugares y demostrando que juntas podemos lograrlo. Se viene el HackerFen, ya arrancó ayer, comentanos un poquitito, la gente que quiera participar, ¿es entrada gratuita? ¿Cómo puede hacer uno para poder ir? Es entrada gratuita, como te mencioné antes, pueden participar todas las personas sí. eh, los talleres sí los talleres intensivos que que empezaron ayer y siguen hasta hoy sí fueron con convocatoria cerrada así que hubo, había un cupo cerrado porque vino una eh, tallerista desde Argentina a no. darnos este taller de podcast qué bueno eh, pero la fiesta y todas las charlas y talleres de mañana son gratuitos pueden acercarse simplemente a la oficina y pasar y no, no hay que anotarse, no hay que hacer nada más que ir y escuchar las charlas que van a estar sucediendo de forma simultánea en todos los espacios de TEDIC eh, y ver qué les gusta. O sea, hay charlas muy variadas y también hay talleres muy interesantes mañana. Genial, Anita, agradecemos muchísimo por tu tiempo. Venus Media, siempre con vos.